¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Me he comprado un anillo de luz Y lo vamos a abrir Si eres seguidor, quédate Y si no lo eres, estás invitado a ver el vídeo Lo vamos a abrir Vamos a ver la diferencia, no lo tengo puesto Vamos a ver ahora la diferencia con el puesto Lo he comprado en Amazon, es el más barato que hay Vamos a ver cómo va, cómo es Si os viene bien comprarlo, si no os viene bien La entrega ha sido muy rápida En eh, Menos de una semana lo he tenido en casa Venía en una caja ya grande que ya he abierto para tenerlo ya preparado venía muy bien envuelto muy buenas condiciones y vamos a ver esta caja ¿qué lo que hay? Vale. saco de momento esto que ahora lo abriremos una cajita no sé qué llevará adentro supongo que el trípode o el soporte la maleta y dentro no hay nada más venga vamos a ver Cabro primero. Le vamos a abrir la cajita, que es lo primero que hemos sacado. Vale, aquí está el triple, espero que lo estéis viendo bien. Es grande. A ver, vamos a abrirlo. Lo vamos a dejar por aquí. No sé muy bien cómo va. A ver. Bueno, hay más cosas. Vale, vale, vale. Y sigue habiendo otra. Vale. Va, esto chicos. Vamos a intentar colocarlo. Aquí iría la cámara, chicos. Lo, lo pondríamos como fuera necesario Y colocaríamos nuestra cámara En mitad del anillo de luz Que lo vamos a ver ahora mismo ver, Aquí estaría Vamos a verlo, eh, chicos Bueno, aquí están las instrucciones para montarlo Ahora las esperemos lo vamos a montar Y bueno, vamos a sacar cosas por aquí está el tema de iluminación blanca Mira también con unos tonos anaranjados que son estos y el anillo que es tal que este vale, aquí estaría el anillo de luz chicos pondríamos si queremos luz blanca o naranja viene con el cable vamos a intentar todo lo demás es corcho viene bien, bien protegido el corcho chicos que haya buena luz Está. Como veis, tengo muy mala luz, por eso me lo he comprado. Lo primero es coger el trípode y, según pone ahí, tirar. Ahí está. Vale, había que hacer más fuerza de la que había yo hecho antes. Bueno, esto ya lo ponemos como nosotros querramos: abajo, más arriba. Esto veis que sube, baja. Mirad, lo podéis poner al ras del suelo si queréis. Conforme os venga mejor. Ahí tienen aquí para apretarlo, que no se muevan las patas. Fijarlo bien, cogeríamos esto y lo colocaríamos arriba. Bueno, a ver cómo hago para que lo veáis. A ver. Vale. Ya estaría. Lo apretamos bien. Lo fijamos. Vale, ahora sería unirlo al anillo, como conforme estoy viendo aquí. Vale, voy a ponerle las placas blancas. Ya estarían puestas, ahora tenemos que... A ver, a ver, a ver. Esto lo bajar un poco, pero si no, ahí estamos. Pero si no, no ve bien. Vale, ahora sí chicos, después de poner las placas, a ver cómo va, voy a quitar un poquito la turca, que no se pille. Así, vamos para adentro. Nos sujetaríamos, bien, ya subir la cámara, que lo veáis. Ahí está apretado esta parte de aquí del medio que hemos puesto antes es flexible, lo podríamos mover a nuestro antojo mirad se queda tal que así momento vamos a poner recto no sé si irá, lo vamos a conectar a algo venga ahora faltaría poner la camarita venga voy a bajar la cámara un momento chicos vale chicos, me veis así y vamos a ver cómo se ve con el anillo de luz Guas Yo ahora mismo estoy viendo entre poco y nada Es muy grande la luz Está la cámara puesta en medio Por lo que no leía ningún tipo de reflejos A nosotros nos va a dar la luz de frente Ahora después me veré Bueno, me estoy viendo ahora mismo muy bien Guas Menuda calidad, eh chicos oh, Bueno, bueno, bueno, bueno No hay punto de ni comparación, eh Ya habéis visto el vídeo como era antes Así... La verdad que está mucho mejor, esto lo podéis ir moviendo, queréis la luz, la luz para abajo, la cámara, todo Bueno, y nada más chicos, me gustaría que un like por el vídeo, espero que os haya servido de mucho el vídeo Para los que me veáis habitualmente, a partir de ahora me vais a ver mucho mejor como estaréis viendo A los que vengáis al vídeo por temas de que queréis compraros uno, este es muy barato, 60 euros, 59 algo Escúchame, el tribo de ya os digo yo que está muy muy bien el anillo de luz perfecto, viene encima de todo con unos tonos anaranjados El tema de la cámara, que es importante que muchos otros anillos no lo lleva Llevan para móviles, sí, pero no llevan para la cámara Este sí podéis poner vuestra cámara en el medio Nada, dejaré abajo en la descripción el enlace donde me he comprado el anillo Por si vosotros también queréis compraros uno Espero haberos ayudado a encontrar el anillo que queríais un anillo barato y que mejora muy bien la calidad de, de tus vídeos. Vaya, lo dicho antes, dejar un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.